Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os voy a hablar de los procesadores ESP. Bien, este es el guión de la presentación que vamos a seguir. Primero os hablaré al respecto de la compañía SP Expressive, que es la compañía que diseña y fabrica los procesadores ESP. Después os hablaré de los procesadores SP8266 y SP32, que son los dos procesadores que esta compañía ha desarrollado. Y hablaremos, bueno, pues de sus diferentes características, el, los pines y las diferentes tarjetas. Y para finalizar os indicaré cómo configurar Arduino IDE para poder utilizar bien estos procesadores. Bien, pues Express Systems es el nombre de la compañía que fabrica los procesadores SP8266. Es una compañía china que, que salió recientemente y que sacudió pues toda la industria de los semiconductores a raíz de fabricar o diseñar el procesador SP8266 y que bueno pues lo, el primer, la primer módulo, la primera tarjeta que, que fabricó fue el sp01, que es el que veis aquí, y que bueno, es una placa de muy bajo coste y que está pensada para ampliar la funcionalidad wifi, en este caso de los procesadores arduino a partir de una interfaz serie, y esta interfaz lo hacía con unos comandos AT, que son los que se utilizaban normalmente en los antiguos modems y que bueno, pues con estos comandos pues podíamos generar o configurar los aspectos de la, de la red inalámbrica o hacer de servidor web, por ejemplo, y demás, ¿vale? En 2015 la compañía decidió publicar eh, la API, que es el conjunto de librerías y herramientas para poder programar este microcontrolador y esto hizo que, que se empezara a hacer muy popular. Bien, al final un grupo de personas eh, independientes de la, de la empresa empezaron a desarrollar un firmware, es decir, un programa para poder programar eh, este, este procesador y junto con este programa pues desarrollaron una tarjeta que se conoce como la NodeMCU, vale, aquí os muestro la, la primera versión de la NOD MCU y que, bueno, pues que eh, eh, al final se desarrolló un conjunto de librerías y bibliotecas que permitían programar esta tarjeta con arduino IDE utilizando una herramienta que se conoce como SP Tool ¿vale? o SP Tool y que, bueno, pues todas estas eh, bibliotecas y herramientas están mantenidas por la comunidad de usuarios, es decir, un grupo libre de personas y que las eh, publican las actualizaciones en github en la dirección que os, que os indico. Luego, a finales de 2015, la compañía desarrolló el procesador eh, SP32 con el propósito de mejorar algunas de las limitaciones que tenía el SP8266. El, SP82, eh, perdón, el SP32 es mucho más rápido, ya que dispone de dos núcleos, uno de ellos está dedicado para la comunicación wifi, dispone de más RAM y además, en este caso, la wifi soporta encriptación hardware, lo que hace que sea mucho más seguro y que se pueda utilizar con fines industriales y comerciales y en este caso la, la empresa, la propia empresa, es la que mantiene la API, que es la que permite programar este procesador con Arduino ID y que también está publicada en github. Bien, eh, bueno, pues ahora vamos a explicaros algunas de las características principales de las tarjetas eh, más conocidas de eh, los procesadores ESP. Empezaremos con el sp 01 es esta pequeña placa que veis aquí que fue una de las primeras en desarrollarse y que bueno, dispone solo, tan solo de cuatro pines de entrada y salida, aunque dos de ellos ya en principio los debemos tener utilizados para lo que es la comunicación serie por transmisión y recepción. Dispone de una wifi, dispone de, de, de algo de memoria flash para poder programarse y que en principio lo vamos a utilizar como una interfaz serie, es decir que vamos a utilizar nuestro arduino, por ejemplo en este caso para poder comunicarnos con este dispositivo vía una serie de comandos AT como, como he comentado anteriormente y lo podemos utilizar por ejemplo para hacer de servidor web, ¿vale? hace de página web en la que podemos publicar cierta información en este caso. ¿vale? Eh, esto nos permite, eh, por ejemplo, el programador que veis abajo, el SP01, el programador este, nos permite programar realmente el dispositivo, es decir, el procesador sp 8266 y poder modificar lo que viene por defecto en este módulo para poder hacer eh, aplicaciones que tienen que ver con el internet de las cosas, de forma que podemos, con este pequeño módulo existen electrónicas que nos va a permitir controlar dispositivos a un coste muy, muy, muy barato. ¿Vale? Pues la NodeMCU es la, la tarjeta que se desarrolló basada en, el, en, el, en este procesador también y que eh, se hizo de forma, con, con la idea de, de, de desarrollar un procesador de propósito general y que bueno, pues la primera versión es la que os he mostrado anteriormente, luego surgió una segunda versión que es la, la que os muestro arriba a la derecha y después de forma independiente pues se desarrolló una tercera versión que es la que está a la derecha en la que, bueno pues la desarrolló una empresa que se llama Lolin huemos y que es la que actualmente es la, la más utilizada, vale, y se conoce como la tercera generación. Entonces además de lo que son estas tarjetas de NodeMCU basadas también en el procesador SP8266 existen otras alternativas que creo que es bueno que conozcáis como por ejemplo la huemos de 1 r 2 vale, que es compatible con Arduino 1, en este caso salvando algunas diferencias, pero bueno, que existen otras y que todas ellas se programan de forma muy similar, ¿vale? con lo que eh, cualquiera de ellas en principio os podría valer. La noDMCU en concreto tiene unos nombres de, o asigna unos nombres a los pines como veis del de, de 0 al de 8 para los digitales y luego tiene el A0 para lo que es el analógico pero que sepáis que bueno pues la asignación de estos nombres no corresponde realmente con el pin que el procesador utiliza, ya que el procesador es el SP8266 y, por ejemplo, el pin D0 está conectado al GPIO 16, es decir, al pin 16 del procesador. Entonces, esto es conveniente tenerlo en cuenta a la hora de programarlo, ¿vale? Porque necesitamos acceder a estos pines y que puede ser un poco liso al principio, pero que, bueno, que accediendo a este tipo de, de información que os proporciono, pues deberíais de poder saber a qué pines estáis accediendo. Podemos utilizar, por ejemplo, la tarjeta NOMCU junto con una tarjeta de expansión en la que podríamos conectar módulos externos en esta tarjeta de forma que bueno, os he, os he marcado en rojo los pines que corresponden a lo que sería la alimentación, en blanco los que serían a la masa, en azul a los, que, a los pines que son eh, pines de señales digitales y en verde os he marcado la única entrada analógica disponible para esta tarjeta. Luego también, por ejemplo, si utilizáis la Wemos D1 R3, eh, R2 eh, junto con una tarjeta de expansión de Arduino Uno, ¿vale? como por ejemplo la, la, la tarjeta de expansión de, de, eh, de sensores que os muestro aquí, bueno pues eh, podéis conectar una junto con la otra y tener también pues un conjunto de pines de alimentación de masa digital, y en este caso la entrada analógica, accesible para vuestras aplicaciones. Ahora vamos a comparar eh, los dos procesadores, el SP8266 y el, la, y el SP32, como veis. Eh, como os he dicho antes, el SP32 dispone de dos núcleos, lo que hace que sea mucho más rápido, eh, pero es que además dispone de bluetooth y más pines de entrada y salida, mayor capacidad para implementar eh, diferentes funcionalidades como por ejemplo en este caso PWM, o entradas analógicas además de mayor resolución y dispone de muchos más pines dedicados para comunicación como por ejemplo el SPI I2C o UART que es la comunicación serie entre otras características además vale de entre todas las tarjetas que se basan en el procesador SP32 ¿vale? al igual que antes en el SP8266 había varias tarjetas de entre todas las tarjetas que utilizan el procesador SP32 personalmente me gusta me gustaría destacar la Wemos D1 R32 que es la, la que veis aquí a la izquierda y que, bueno, que es compatible con, con arduino 1, es decir, tiene, los pines tienen la misma distribución y que esto nos permite utilizar todas las tarjetas o electrónicas compatibles con arduino 1. La única cuestión también a considerar es que, de nuevo, los pines que utiliza en este caso la tarjeta la Wemos D1 R32, los nombres de los pines no coinciden lógicamente en este caso con los de arduino 1, y que os muestro en la tabla eh, las equivalencias, ¿vale? con lo que a la hora de poder eh, programar esta tarjeta pues si por ejemplo tenéis que eh, acceder al pin D2 pues que sepáis que tenéis que acceder a la entrada o salida eh, 26, en este caso de, de la tarjeta. Eh, de igual forma que hemos planteado para la Wemos D1 R2 pues podríamos utilizarla eh, en este caso con la Wemos D1 R32 una tarjeta de expansión con lo que nos permitiría eh, acceder pues a muchos pines de alimentación y masa, que es lo que suele ser muy cómodo para, a la hora de conectar otras electrónicas, ¿vale? Y en este caso simplemente considerar que lo que os he marcado en azul son lo que serían los pines digitales, que serían los desde el d 0 al d 13, pero también los a 0 a 5 y las entradas analógicas, en este caso las que van desde la 0 a la 5 son entradas analógicas, pero también los que en Arduino 1 eh, se conocen como D2, D3, D6, D7, D8 y D9, en este caso también podrían ser utilizadas como entradas analógicas, que lo sepáis. Vale. Bueno, pues para finalizar os vamos a indicar los pasos que debéis de realizar para configurar Arduino IDE eh, para que puedas eh, programar estos dispositivos. Lo primero que debéis hacer es añadir estas dos urls que os indico abajo en lo que es el gestor de, la, de tarjetas y esto se hace en las preferencias de Arduino IDE en el campo que os he marcado en rojo, debéis añadir, indicar estas dos direcciones que os he puesto. Después debéis ir a lo que es el menú de herramientas y en lo que es el gestor de tarjetas, dentro del menú de las herramientas gestor de tarjeta tenemos que instalar las dos placas, en este caso el sp32 o el, el sp8266 que los podéis buscar con esos nombres y os indico aquí las figuras que os deberían aparecer, que aparece sp32 by expressive systems, por ejemplo, ¿vale? Bien, una vez está todo eso instalado para poder programar os tenéis que ir lógicamente en este caso en las herramientas a los procesadores y seleccionar en concreto el procesador. Yo suelo utilizar el Wemos LoLin 32 para el caso del SP32 o el MCU para el caso del SP8266 cuando trabajo con la MCU. Bien, y por último mencionar que tanto las tarjetas SP8266 y SP32 utilizan una API similar a arduino, pero no todo, no todo siempre es igual, ¿vale? No todas las cosas son exactamente iguales como en arduino eh, eh, y por tanto quiere decir que estas pequeñas diferencias os obliga a conocer cuáles son las características y diferencias a la hora de incluir una librería u otra, ¿vale? Y que todo esto, pues bueno, puede ser un poco complejo y que por eso os propongo utilizar una herramienta como Facilino que os explicaré más adelante. Bien, en esta presentación os he introducido el uso de procesadores SP, concretamente el SP8266 y el SP32. Muchas gracias.